Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Anco Sur en Vivo, un segmento para contarte lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, todas nuestras evidencias, nuestras obras, nuestros avances, usted lo va a ver aquí. Ahora, como pueden observar, me encuentro en la Residencia Bambú, uno de nuestros proyectos icónicos también, que ya tiene dueño. Y pues vamos a conocer cómo va el avance y por sobre todo la arquitectura, los espacios internos. Así es que por favor, Jerve, ¿me acompañas? Aquí tengo las llaves, vamos a ingresar, comentarles que todavía estamos en un proceso de construcción, así es que hay algunas cosas que están por ordenar, pero usted puede ya imaginar cómo va a terminar este espacio. ¿no? El primer espacio, cuando tú ingresas, lógicamente es el espacio de tu cochera, ¿no? el espacio que ya cuenta con una eh, puerta elevadiza automatizada, ya instalada, también tenemos el, el cerco de seguridad, ¿no? Que es importante para evitar cualquier tipo de inconvenientes. Es un espacio bastante amplio y es el primer espacio que te recibe cuando tú llegas a tu hogar. Vamos a cerrar la puerta y vamos a continuar. Lógicamente, el primer espacio que tiene que recibirte cuando tú llegas de la calle a tu hogar es el espacio social. Y en el espacio social nosotros tenemos... Varios ambientes. En este caso son ambientes interconectados. Tenemos la sala que es bastante amplia, una sala que pues ya está con los pisos acabados, ya se está a, a punto de colocar las instalaciones eléctricas, los, la iluminación, ¿no? Y lo interesante de este concepto arquitectónico es que esta sala está interconectada con dos espacios. El espacio de nuestra cocina con una pequeña isla. ¿no? Ya estamos terminando también todo el tema de la mueblería. El personal nos ha permitido ingresar por un momento para contarte qué es lo que tenemos. Tenemos todo el tema de la mueblería y un espacio muy importante, Gerber, que es el espacio, un espacio al aire libre, un espacio en el cual... Puedes compartir una parrilla, puedes compartir de repente, no sé, un, un, una pequeña zona de juegos, algo que pueda eh, conectarte un poquito con el aire puro, ¿no? Asimismo, todo este espacio te ayuda a que la iluminación interior sea de manera natural y eso es muy favorable y más en estas épocas también, ¿no? Ahora, Gerber, por favor, te voy a pedir que me sigas porque vamos a subir a la zona más eh, íntima, que es la zona... De las habitaciones. Todos los acabados, como ustedes pueden ver, es una baranda cromada, cuentan con ya acabados de lujo, ¿no? Ya estamos ya avanzando cada día más. Tenemos el modelo de una de las habitaciones, Jarber una de las habitaciones. Lo primero que tenemos que rescatar es la conexión con, con el tema lumínico, ¿no? Si usted se da cuenta, no hay ninguna luz encendida, solamente es la iluminación natural que llega gracias a la conexión que tenemos con en nuestra cochera, ¿no? Tenemos espacio para que tranquilamente se pueda colocar acá una cama eh, matrimonial o una king size. Y algo que eh, caracteriza a esta habitación, eso es este otro espacio, Hierba. mira En este espacio, aquí, para las personas que son amantes de los zapatos, de los vestidos, de las camisas Y quieren tener todo, aquí tenemos una zona que está ahí contigua al espacio de la habitación principal Y lo tiene todo, ¿eh? lo tiene todo Hierba, lo tiene absolutamente todo tiene amplio espacio, tiene eh, todo el diseño de la mueblería. Está a cargo de nuestros arquitectos, los diseñadores, que se encargan de darle a cada espacio la máxima utilidad. Bastante grande, ¿verdad? Les reitero, la iluminación. Y por esta zona también tenemos dos modelos más de habitaciones. Son un poco más pequeñas, pero igual de funcionales. Tenemos otro espacio, nuevamente priorizamos el tema de la iluminación natural, tenemos una ventana que le brinda iluminación natural a este espacio, tenemos un baño también que ahorita está en un tema creo de desarrollo todavía, ya, y tiene y cuenta con mueblería lista disponible para que tú ni bien llegas puedas posesionar, ¿no? eso es lo interesante que tenemos. Vamos a, una, a un modelo más de habitación Yerebe y después vamos a subir a la azotea, que es la parte que más me gusta. Como ustedes pueden apreciar en cámaras, la cantidad de iluminación natural que ingresa. Unos ventanales preciosos, conexión ¿no? con las otras áreas. Tú y aquí te puedes conectar con el área social que se encuentra aquí abajo. Nuevamente también tenemos... Por supuesto, la ubicación de nuestros muebles, nuestros muebles, ¿no? Fíjense en el detalle de las puertas, unas puertas muy elegantes, también aquí tenemos todo el tema de las chapas, las manijas, que tiene acabados de primera, realmente elegantes, ¿no? Ahora están un poquito, de repente, ¿no? con un poquito de polvo por el tema de que se sigue trabajando, pero la elegancia es algo que caracteriza a este proyecto. Muy bien, Yerber vamos a la parte que me encanta, a la parte de la azotea, para que puedan conocer todos nuestros amigos de Ancosur, seguidores de la página. ¿En qué ubicación está ¿no? nuestro proyecto Bambú? Comentarles que este proyecto ha tenido tal éxito que ya se viene Residencial Bambú número 2. Y miren, Gerber, mira el cielo. Las vistas, la naturaleza, el espacio. Estamos ubicados en la urbanización Alto La Merced, ¿no? De la Alameda Manuel Traverso, unas dos cuadras para arriba. Y aquí cosas para resaltar Gerber, Por acá, mira. En Cuancayo, básicamente, nosotros estilamos lavar nuestra ropa en el lavadero y tenderla, ¿no? Entonces, tenemos ya habilitados las instalaciones ¿no? de agua, para que se puedan colocar acá futuros lavaderos, ¿no? Y como sabemos que la dotación de agua también es muy importante, todos nuestros proyectos le cuentan con lo siguiente, que es estructuras, ¿para qué? Para el famoso tanque elevado. Un tanque elevado que va a dotar de agua las 24 horas. Tenemos un amplio espacio. Los tendales, oh, de repente aquí en nuestro propietario quedará a poner una sombrilla quizás Y co compartir con familia observando el cielo, observando las áreas verdes De aquícito nada más se ve Torre Torre, Gerber, mira eh. Ahícito nada más ahí, detrás de nuestro proyecto Adamant se encuentra Torre Torre Una zona que es bastante turística acá, ¿no? Entonces creo que estamos mostrando lo mejor en nuestros proyectos. Queremos de por sí ya agradecer a todos los propietarios, a todas las personas que están confiando en nuestro trabajo y comentarte que nosotros seguimos. Seguimos porque se viene en cartera eh, nuestro proyecto Vita, que es un edificio también de altas prestaciones. Se viene el proyecto Los Guindales y también, insisto, este proyecto ha sido tan exitoso que ahora se viene... Residencial Bambú número 2 y por supuesto ahí estaré presente para contarte todas las novedades. Con las cámaras de mi amigo Gerber Gerson y pues con todo el cariño del mundo quiero comentarte también que este 28 de mayo tenemos un sorteo por el Día del Padre. Comenta en, en el flyer, etiqueta tres amigos, conviértete en nuestro seguidor para que te comentemos siempre las mejores noticias y novedades. De mi parte ha sido un gusto estar con ustedes y nos vemos.